El confinamiento estricto y la paralización de la economía han funcionado. Por eso, señores del Gobierno, no hay que aflojar. El pueblo español ha aguantado el confinamiento en condiciones muy duras, mucho más duras que las que aguantamos todos y cada uno de nosotros. Y es necesario que el Gobierno aguante igual y persista igual. Lo hemos dicho varias veces en esta tribuna, pero es imprescindible recordarlo. La salud del país está por encima de cualquier cálculo económico y de cualquier cálculo político. Por importantes que sean las presiones, se apellide como se apellide quien ejerza las presiones.